Hola, bienvenido a una conferencia muy interesante. En esta vamos a explicar otra vez qué es MQTT. Algo muy interesante que me encanta a mí y espero que pueda participar. Esta conferencia fue parte del fin de semana mecatrónica de los compañeros del grupo de estudiantes IMC FIME. Me llegan los, los acrónimos de organizaciones estudiantiles. Igual la mía también era todo raro. En la cual nos invitaron y participamos no solo yo, sino otros creadores. Les voy a dejar todas las conferencias ya editadas en la descripción para que vayan a verlo y pueden aprender y también buscan los links de los compañeros que nos invitaron para que puedan ver las conferencias que hacen muy seguido y tal vez ustedes quieran seguir aprendiendo. Esta conferencia fue en vivo, pero aquí van a poder ver ya lista y más corta. Espero que la disfruten. ¡Démosle! Nuestro siguiente ponente es una persona que, bueno, ha estado presente en los comentarios desde que iniciamos la transmisión. Dijeron, yo estoy aquí por esta persona. Entonces, bueno, él es un ingeniero en ciencias de la computación, es emprendedor, creador de contenido y según su propia definición, se considera una persona otaku, de, nacional sal, de nacionalidad salvadoreño. Entonces, con ustedes tenemos a nuestro siguiente ponente, que se llama Chepe Carlos. Hola, ¿cómo hola, estás? Hola, ¿cómo estás? hola gracias por pues, haber metido para allá al baño, salí corriendo. <risa> hola, <risa> compañeros, gracias por acompañarnos. Estamos a aprender un montón de cosas interesantes este día y estamos a ver cosas muy divertidas. Así es, así es, y pues... La plática que nos tiene aquí, Chepe, es, ¿cuál creen? La que todos están esperando, la que muchos están esperando. la mejor Y herramienta... me sale mal. No, no, no, te va a salir muy bien. La mejor herramienta IoT, que es MQTT? A ver, platícanos un poquito más antes de pasar a esto. Un poquito más de ti, Chepe. ¿Qué? Um... Comentarles, soy emprendedor, por lo cual he hecho un par de negocios. Todos se han desinflado por un nombre que me, no, no queremos decir. Actualmente tengo un canal de YouTube, creo contenido, videos que tal vez a ustedes, si están por acá, bueno, sí, si están aquí aprendiendo tecnología, tal vez quieran acompañarme a mí y a la comunidad para aprender también. Ah, lo, hoy hablaré del tema que más me apasiona, más me da interés y más me gusta. Incluso puedo demostrar que sé, no, no puedo mostrar que sé lo que sé, pero puedo demostrar que tal vez sé lo que sé. Andan en celular alguno de ustedes, dos, compañeros, o también ustedes a través del chat. Entren en una aplicación llamada YouTube, no sé si conocen esa aplicación, y busquen el tema de esta conferencia. MQTT. ¿Cuál es el primer video que aparece? Ahí los compañeros, estoy viendo que están probando. Ahí tengo un compañero, Felipe, y capaz no es algo la Veamos qué dice Felipe. Aparece. ¿Qué aparece si sí, busca MQTT, el nombre de la conferencia? Vamos a enseñar MQTT. Lo voy a poner en mi celular para que vean exactamente lo que estoy viendo, entonces. <ríe> poner este celular en la pantalla. Ustedes están en el chat. Me gustaría saber, esto lo estoy haciendo porque me gusta la información. Soy excesivo con la data. Y me gustaría saber por ahí, a través del chat, si pueden poner también qué parte del mundo son, para ver si qué tan mal estoy en su país. Y segundo, en que, si aparece mi video y en qué posición, ¿verdad? Si, si es que me hacen el favor los compañeros a través del chat en Facebook y en YouTube. Ok, ya tengo el resultado. ¿Qué es MQTP? Y miren a quién tenemos acá. A ver si se puede ver ahí en la pantalla. Si se ve. Ahí está. Sí, es. si no, En efecto, es me gusta mucho ve. este tema. Y estoy, estoy muy posicionado para hablar de, según Google, ¿verdad? capaz he, he mentido, pongo cosas indecentes o puros sketches, pero aparentemente sé lo que sé, ¿verdad? supuestamente. Vamos a ver sí. si al final de este también ustedes saben lo que sepamos. Una cosa solo para poder agregar aquí a los compañeros mientras empezamos. Tomo, si mal no entiendo si un compañero muere cuando da una conferencia, el otro compañero tiene el tiempo, ¿verdad? Creo que se suman, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas toca. sacar la, <risa> la sumatoria normal. Sumatoria de fuerzas. <risa> sacar por la normal de la anterior. Sí. El fondo que tengo acá, que pueden ver por ahí, también es una página web que utiliza MQTT. Y ustedes ahorita en el chat, disculpen solamente los de YouTube, los de Facebook se pueden venir a YouTube. Recomiendo un lugar bien bonito. Tenemos uh, emojis, tenemos una cosa. Pueden poner hay galletas, tener, hay galletas. de café. Hay galletas. Pueden ir al chat de YouTube. Acá en un lugar más donde uno puede escribir. En, para computadora computador Ahí está, computadora ahí correcta. Vienen aquí y escriben color. A color. Y ponen rojo. O el color que ustedes quieran. Pueden poner también hashtag. ¿Mm? Hashtag a uh, FF0000, le dan enter, y mi fondo se pone rojo. Y si ustedes desean ahorita en del chat, y después les enseñaré cómo funciona esto, porque también dirán, espera, color rojo, ¿qué es eso? Pueden poner otros colores por ahí, pueden poner color de línea, y si quieren saber un poquito más, les voy a dejar... Ah, no, no puedo, no soy dueño de canal. Compañero, me hacen un favor de pegar un, un, un spam en el chat, que hicieron el link en el chat, Sí, por supuesto. Ahorita les compartimos el link de YouTube eh, para que ven a YouTube. Es claro, bonita. claro. No muerden. Y si alguien cambia de color, vamos a ver ahorita el nombre aquí arriba. Gracias a que se acaba de suscribir también Semix Ramos. Gracias por suscribirte, te ves como un montón. Y bueno, aquí tenemos mientras, este, unos saludos eh, de Isabel Salinas. <risa> Eh, aquí también Juan manda saludos que le manden saludos también gracias Juan saludos, por acompañarnos saludos. gracias Selena por acompañarnos gracias Jordi por estar también saludos a Jordi y a su tía Gori Muy bueno que estén por acá acompañándonos y que puedan aprender un montón de cosas interesantes así es aquí también nos están confirmando que el primer video es el tuyo claro que sí este, si gustas eh, comenzar. Eh, me parece, así tendría más tiempo para poder terminar. Casi sí me tardó como dos horas por una conferencia, porque a ver si logro antes. <risa> Muy bien. Bueno, entonces, el escenario es tuyo. pueden poner en zoom ahí, por favor? Bueno, ya estamos aquí solos, ustedes y yo. En esta ocasión les quiero enseñar la mejor herramienta de IoT, que específicamente considero yo, que es MQTT, y porque a ti debería importante... ¿Y cómo utilizarla? ¿Qué es MQTT? ¿Por qué debería importarte MQTT? ¿Y qué otras opciones hay? Es algo que queremos nosotros ahorita resolver. MQTT es un protocolo. Espera, ¿protocolo? Una forma de mandar mensajes de un lado a otro. ¿Sabes conozcan unos protocolos? Ah, Bluetooth, Wi-Fi, ¿sabes conozcan USB, que es una, un estándar que existe ahorita? Para poder mandar información cuando conectamos físicamente. El estándar trae información de cómo debe utilizarse cuáles son las ventajas, velocidad y otras cosas geniales quiero en esta ocasión, y se me olvidó abrir la diapositiva les quiero mostrar antes de empezar, cómo funciona normalmente cómo se usaba antes para mandar un, una señal porque okay. IoT, la idea base es poder medir información digamos la temperatura, qué temperatura está ahorita, está caliente, está frío yo tengo un sistema que también tengo trabajado con MQTT que tengo controlado vía Telegram y yo antes de venir al estudio donde estoy ahorita grabando y usted con ustedes está caliente en mi ciudad bien caliente por lo cual me gusta antes de venir confirmar que no se encuentra tan caliente puedo ver acá voy a preguntar la temperatura ahorita Dando ahí la temperatura no teniendo vamos bueno poner una T dice que la temperatura actual está a 30 que está fresco para mi ciudad y también le puedo preguntar la humedad esto es monitorear la información o tener data ¿verdad? ya sea una información actual un valor o queremos también tener un historial. Eso es una de las dos cosas más importantes de la IoT. Poder tener información de, y tomar decisiones en el futuro para utilizarlo La segunda cosa es el control. Puedo yo mandar una señal en la cual yo encienda una luz, encienda un motor, active un actuador. Diferentes cosas que se pueden manipular con una pequeña variable. Podemos decir encender, apagar o hacer rutinas complejas para poder avanzarlo. Y la electrónica es algo genial. En este caso, como saben, como este evento de mecatrónica, o industriales, o todo esto que estamos trabajando, queremos nosotros manejar las máquinas. Podemos moverlas de un lado a otro, y anteriormente era una cosa, no era totalmente fácil para poder hacerlo. Les voy a enseñar ahorita algo que tal vez les sorprenda: es bien complicado usar internet. Bueno, si lo hiciéramos a pie o hiciéramos a pata, por así decirlo, no es tan trivial usar internet. La cosa es que tenemos acostumbrado a dar nuestro celular y googlear una palabra y que todo aparezca de un solo y sea genial y fácil, verdad? Pero si nosotros quisiéramos ahorita entrar en Wikipedia, por pues, si algo, google.com, noche de programación o mi sitio web, no es tan fácil poder. A entrar a ello. Veamos qué pasa cada vez que nosotros ponemos google.com en Mozilla, en Chrome, en Edge, en cualquier navegador y entramos. Primero que hay que hacer es escribir la URL. Vamos a entrar ahorita a alcelore.net, que es un sitio web que yo tenía. Primero abrimos una conexión en el puerto 8080 con el servidor. Le mandamos ahí que mostrar usar 8080 y mandamos la información. Aquí tenemos dos cosas importantes: el nombre del servidor y el puerto. Y el protocolo que queremos utilizar, hecha HTTP, que es el que se usaba normalmente antes. Enviamos, ¿qué queremos obtener? Este es un solicitud GET, mandamos el index mandamos la cabecera y mandamos quién somos. Somos un celular, somos un arduino, queremos español y mandamos al final un espacio en blanco. Mandamos al final un espacio en blanco. Genial. Y esta es la información que enviamos nosotros al servidor. El servidor nos responde con una página web que incluye no solamente el HTML que nosotros vemos normalmente, el HTML o el cuerpo que vemos en una página un sitio web no también incluye una cabecera que incluye la la hora incluye un ok agrega también información de qué longitud es qué tipo es. y al final nuestro navegador dibuja la página web pone dibujitos pone los iconos pone todo lo que tenemos que hacer el archivo y eso no me importa a mí porque yo yo no programo página web llevo circuitos esto mismo debe ser tu celular tu circuito tu Arduino tu plaquita que tenés en tu lado una como esta tal vez tengas un montón de led ahí a bordo y ya tiene que ser la misma secuencia de mandar, abrir, procesar, preguntar, esperar y ese algoritmo es relativamente complejo e ineficiente porque este algoritmo está hecho para la web está hecho para poder abrir páginas web cosas que tienen cada vez más y más y más potencia ahorita actualmente si estamos en YouTube como tal vez algunos de ustedes nos estén acompañando ahorita tenemos un montón de cosas que están mostrando acá estamos mostrando el video, estamos mostrando aquí un icono, estamos mostrando aquí el chat Está mostrando aquí más información de otros videos que recomendaría ver. Y hay un montón de información. Y esta información no es útil para el circuito. No es nuestro dato, solo queremos mandar encendido o apagado. Sino ¿Qué podemos solventar eso. Podemos crear algo específico para un, mandar información de un lado a otro de manera más eficiente. Y ahí es donde entra MQTT. MQTT es un protocolo máquina-máquina, machine-to-machine, M2M. En el cual la intención o el objetivo de este protocolo es que se Eficiente, rápido, no consuma ancho de red. Imaginemos que oh, tenemos un circuito nada más, como el que mostré hace un rito por acá. Tenemos a este chamaco aquí, feliz, con un sensor. Yeah, un sensor, un circuito, tranquilo. 10 de estos um, consumen un poquito de red. Tenemos una cantidad horrible, como 100 o 500 de estos por todo nuestro edificio. Eso ya consume un montón de datos. ¿verdad? Tenemos que tener una infraestructura, tenemos que levantar paquetes, tenemos que hacer un montón de cosas para manejar o controlar tantos sensores, y cada uno consume un montón de datos, va a ser muy complejo. Y La intención de él es que sea fácil de manejarlo, que sea rápido de prototipaje, y que pueda hacer proyectos reales y empezar a utilizarlo. Muchos lugares utilizan ya MQTT. MQTT es un protocolo ya que nos permite poder mandar información de punto A a punto B. Y no solamente eso, es aún más épico y más genial. Es un poquito complejo entenderlo al principio, por lo cual voy a ir lento explicándote paso por paso cómo funciona. Expliquemos ahorita cómo funciona el protocolo de MQTT. Tenemos un cliente, llamo ahorita Tup, usted humano, que quiere ver la temperatura, como vimos hace un ratito nosotros. Tenemos un arduino y un circuito. Este quiere mandar la temperatura, quiere mandar 30, 30 grados centígrados, que es lo que acabamos de enviar nosotros. Necesitamos una manera de mandar datos de 30 de valor al humano. No todos tenemos un servidor que le vamos a llamar broker. El broker tiene un par de opciones o diferentes implementaciones para poder crearlo. Uno es que el servidor o el broker utilice la información y la guarda y la procesa y la envíe de un lado a otro. Lo malo que eso aumenta el, el consumo y el sistema. Lo que usamos aquí son tópicos o temas. Los tópicos son como un canal de YouTube en el cual te puedes suscribir, escuchar que, que lleguen ahí. Alguien puede mandar información y todo lo que estén dentro del tópico o ese hashtag o ese mensaje, pueden leer esa información vamos a publicar el arduino publica en la temperatura TMP y la persona o el humano en el celular, escucha la TMP y podemos mandar de un lado a otro cuando el arduino manda en temperatura todos los demás obtienen la temperatura, y es todo los demás, no solamente uno, si tenemos dos humanos tenemos otro chimaco acá y también está suscrito o está escuchando el valor de temperatura, a ambos le llegará sin tener que mandarlo dos veces o decirle cuántas gente desea obtenerlo. Si no hay nadie escuchando temperatura en ese momento, simplemente el valor, hey, mandó temperatura y se arruinó. ¿Nadie le interesa ahorita arruino. Bueno, que se pierda tranquilamente. Hay cinco personas escuchando, todos escuchan y procesan la información. Esto es lo genial de mi que manda la información y te permite poder hacer despliegues más complejos y más reales a los sistemas porque a veces tú quieres que la información llegue y se guarde en una base de datos también que haga alguna activación de alguna cosa o si tenemos diferentes sistemas de un lado por otro y podemos también tener en cuenta que no tenemos que mandar la información que se guarde, podemos ver que simplemente se pierda y cuando queremos podemos procesarla bro. hay diferentes servidores o páginas para poder trabajar esto hay sí, servidores públicos gratuitos o libres y servidores pagados que tú puedes pagar o levantar tu propio servidor para poder trabajar les mostraré unos cuantos que existen incluso en el chat estoy viendo que han puesto uno que también existe que acabo de contar porque alguien preguntó y está muy interesante lo voy a leer y estudiar que ver si hago un vídeo de eso claro no hay muchos vídeos en español los servidores es no solamente que manejan todos los paquetes ellos solo tienen una tabla o un lugar donde guardan quiénes son los que están suscritos, vamos para atrás, a ver, para atrás de nuevo, no, dice, no active el lápiz, ahí está. Tiene una lista de todos los que están suscritos y todos que están publicando, y cuáles son sus IPs, cómo están enrutados dentro de la red, y cómo pueden trabajar los servidores gratuitos o para pruebas, que yo recomiendo, es el del, el, el, el del comunitario, ese punto mosquito, que es levantado con un servidor mosquito, con servidor antiguo realmente ahorita, pero es muy interesante para hacer tus pruebas. En este servidor puedes venir a probar y vamos a hacer muchas pruebas ahorita usando este servidor. El servidor es manejado por la comunidad y también es posible poder levantar tu propio servidor en tu propia red para poder hacer proyectos ya reales. Para hacer pruebas está genial un servidor como estos, te recomiendo que lo utilices, está genial. Pero para un servidor que ya está con tus clientes, levantar tus propios credenciales, poner contraseñas y otras cosas ahí para poder manejarlo. En Mosquito pueden levantar el propio servidor y tener diferentes páginas. Aquí estamos, también podemos entrar al servidor y estudiar cuáles son las temas que están actuales. Como todo es público, cualquier persona que entre acá puede venir a ver la información y podemos nosotros procesarla y salvarla. Aquí pueden ver un árbol de cómo se llega la información y pueden ver los temas que está mandando la gente. Alguien está enviando, vamos a dar clic acá, mandando un 1, mandando un 2, mandando un 3 y... La siguiente pregunta que no podemos hacer, ¿qué puedo enviar yo a través de Mosquito? O a través de MicrQTT para ser específico. Hemos visto ahorita que he dicho yo que hay un tema llamado temperatura. Algo de que es sumamente genial es que podemos hacer jerarquías. Podemos hacer niveles en los cuales podemos organizar nuestra estructura como si fuera nuestros temas, o nuestros edificios. Algo que tal vez les sea útil o sea una forma de implementar esto sería, tengo yo mi edificio, digamos, edificio número uno, Dentro de los edificio tengo diferentes salones. Tengo salón 1, conferencias, sala de reuniones. Y dentro de las salas de reuniones o salones también tengo sensores. Tengo sensor 1, 2, temperatura, humedad. Lo bueno de estructurar esto de esta manera es que también podemos otro decir queremos escuchar toda la información que viene del salón. Puedo escuchar todos los valores y también puedo yo escuchar a cualquier nivel. Los niveles se, se, se dividen utilizando los plecas. Pueden ver aquí, hay pleca, hay pleca. Y si yo uso hashtag o el numeral que usamos en las redes sociales, me refiero yo que me quiero suscribir a todos los temas. Aquí estoy, edificio, pleca, los de la entrada, los sensores que están, o sistemas o valores que estoy mandando por entrada, quiero escuchar todos esos valores. Cuando pongo hashtag, me refiero o indico que quiero escuchar cualquier valor que se envíe. No es necesario tener configurado desde antes la información, solo me tengo escuchar y después cuando vaya la información, puedo empezar a procesarla. ¿verdad? Y la data puede ser de diferentes valores o tipos que yo puedo leer. ¿verdad? Puedo leer valores booleanos 0 o 1. Y así vamos a consumir muy poca información. Vamos a consumir lo mínimo posible. También puedo enviar valor, 1, 2, 3, 15, 20. Puedo enviar cadenas de texto. Una palabra encendido, apagado. El nombre de una persona que yo desea mandarlo. Y también puedo enviar algo que te ayuda mucho. Un Johnson. Un Johnson sería como una pequeña estructura de datos. En la cual yo puedo poner... Una llave o un key Y puedo mandar un valor ¿verdad? En este caso mandé nombre y mandé que es Carlos Y la edad mandé 33 Y como puedo mandar Johnson Podemos utilizar Muchos más valores para poder mandarlo Y, y empaquetarlo En vez de mandar múltiples valores Tener como temperatura, humedad Si hay un sistema que está enviando la información hacia afuera Podemos simplemente mandar Todo empaquetado de un lado a otro Y en un momento voy a enseñar algunos demos de esto Para que ustedes lo puedan utilizar ¿Y para qué lenguaje puedo usar esto? Se ve genial, se ve chivo, pero tal vez en mi implementación de lenguaje a sistema operativo, tal vez no pueda utilizarlo. No te preocupes, está para todo básicamente. Si tiene patas y ruedas, no, tiene sí, parte rueda, creo que es posible que tenga implementación. Si me voy a la página oficial de MQTT, que es MQTT.org, podemos ver que las implementaciones están hechas para un montón de software. ¿verdad? Voy a buscar este software, voy a buscar librerías, y aquí pueden ver que hay un montón de librerías para hardware, como el Arduino, como el MCU. También están para diferentes sistemas: Bash, Puro, C, Dark. Y aquí empezamos. Esta lista es gigantesca. Yo ahorita lo que voy a hacer es enseñarle algunos demos con código, porque ustedes lo pueden ver. Y tal vez así puedan entender, porque sé que hablar es algo abstracto no es tan fácil poder comprender o visualizar cómo podemos utilizarlo esto y viendo los demos pueden ustedes decir ah chivo, ya entiendo ya puedo utilizarlo también tengo algunos demos que ustedes pueden probar en su navegador igual como vimos al principio si quieren más de esto que estamos hablando de MQTT pueden buscar literalmente MQTT en que en YouTube y el primer video es el mío tengo una serie bien larga de videos donde explico esto más a profundidad ahorita lo que vamos a hacer es ver los demos ver cómo funciona pero si ustedes quieren aprender y están interesados recomendaría que se unan a la comunidad tengo para un montón de videos de esto y estoy sacando aún más videos de esta serie de MQTT Primero lo que vamos a mostrar ahorita es cómo sirve para un servidor Porque tal vez queremos tener un servidor guardado En el cual está recibiendo la información y la está guardando Voy a abrir ahorita el servidor de Node.js Node.js es un lenguaje como JavaScript, Pero usándolo del lado del servidor, del lado del cliente Aquí lo que cargo es una librería llamada MQTT Que está disponible en los paquetes de MQTT Ahí damos ahorita el valor de 30 a través de MQTT Y aquí tengo una consola donde estoy mostrando el valor de 30 Veamos el código, porque esa es la parte más divertida o más dura en la cual podemos sacar. Vamos a ver acá. Tengo la librería MQTT, que se llama MQTT. ¿verdad? Y nos decimos que vamos a conectarnos. Vamos a usar el servidor de test.mosquitos. un servidor gratuito que podemos utilizar todos para hacer las pruebas. lo conectamos, creamos un cliente, que ese va a ser nuestro objeto, nuestra forma de poder mandar mensajes y recibir mensajes. Esto lo verán en todos los lenguajes que vamos a tocar. No se preocupen, ya vamos a ver cómo se hace esto en Python, en JavaScript y en otro lenguaje de programación. No JTS fue el primero que puse en mi lista. Creo que debería poder Python, que es más popular Python. Cuando arrancamos el cliente tenemos que definir dos funciones básicas que hay siempre. Es uno, que, cómo queremos escuchar y cómo queremos mostrar información. Escuchar es, es para cuando llega información que nosotros estamos queriendo ver. Como mostré hace un rato, podemos tener tópicos o temas que queremos, podemos trabajar. Los tópicos te permiten saber qué información llega, temperatura, humedad y todo esto. Y si podemos un hashtag al final del tópico, podemos escuchar todos los temas que vienen por el mismo mensaje. En este caso, cuando nos conectamos, nosotros decimos que suscribirnos a todos los tópicos que vienen de A, -L -L -B, Pleca. Aquí podemos poner cualquier otro tópico o tema que queremos manejar. Podemos poner aquí estudiante. Y en este caso, escucharíamos todos los temas que ven a través de la cadena o el... Nivel estudiante, y si llega algún mensaje, podemos también nosotros procesarlo. En este caso, si el mensaje es a ah, eso lo de temperatura, o en un mensaje especial, podemos nosotros guardar esa información en no una base de datos. Digamos, llega la información humedad, y si la humedad pasa de 30, mandar este mensaje por Telegram, mandarme este mensaje por un servidor. Y si queremos nosotros guardarlo o mostrarlo, son imprimimos el mensaje tranquilamente a nuestros, a nuestros clientes. ¿verdad? Y como ven, es bien poquitas líneas para mandar información usando el servidor. Pero ese servidor, yo. Yo hago para mi lado, mi cliente. Podemos también ver el de JavaScript. Y el de JavaScript, lo que voy a hacer es abrir la versión web que tengo para que ustedes puedan probar. Aquí en la página web tengo yo para que ustedes pueden abrirlo. Con ver acá. Y es muy similar porque es la misma librería. Es la misma librería para el servidor que para la página web en JavaScript. Por lo cual pueden ver acá. Voy a mostrar. Tenemos el cliente. Nos pegamos al mismo servidor. En este caso es Mosquito. Este servidor no usa contraseñas. Por lo cual es inseguro, cualquiera que puede mandar información y otros pueden recibirla, por lo cual solo es para pruebas muy buenas, configuramos dos eventos, uno es para conectarnos y uno es para escuchar, y abajo lo pueden ver, tenemos los dos eventos que estamos viendo nosotros ahorita, y el primer evento que se va a activar el primer callback es, queremos suscribirnos. Nos suscribimos nosotros ahorita a Por a lo demás que viene ahí, lo pongo en minúsculo, porque últimamente ustedes es un minúsculo para todo. Y le ponemos ahí hashtag. Bueno, lo pongo otra vez mayúscula, porque ustedes tienen en mayúsculas. Quiero que hagan este demo en su navegador ahorita. Cuando le damos play aquí abajo, en la parte de abajo en la consola, vamos a ver que llega el valor, valor de temperatura 30. Si usted le dan play en el navegador en este momento, como yo también estoy suscrito a ese mismo tema, también me va a llegar información de que alguien más lo envió, ¿verdad? Aquí sale que se envió dos veces, ya llegó tres, ya tenemos tres personas. Si queremos cambiar, ¿cómo hacemos para poder cambiar y mandar lo que ustedes quieran? Quiero que manden, te porten bien. No me hagan que me queden mal con los conferencistas aquí con los que me han invitado. No me voy a poder echar acá nada. Estoy gritando que griten echar acá nada. Les muestro cómo hacer para que ustedes puedan mandar lo que ustedes deseen. Aquí ponemos cliente.publicar, el tema y el mensaje. Espera. Cliente.publicar. Así de simple es para mandar un mensaje por que usted? Sí, es así de simple. Yo sé, cuando vimos el otro sistema, era bien complejo mandar de un lado al otro valores. Hay que abrir la página web, hay que cerrarla, hay que abrir una cosa. Aquí solamente ponemos dónde queremos enviar información y qué información queremos mandar. Voy a poner ahorita un mensaje súper secreto. Y a todos los que tienen ahorita abierto el chat, van a ver este mensaje súper secreto ahí. Voy a mandarle también a enviar y ahí dice a Slb y tengo otro terminal, aquí veo también también, también le ha llegado esos valores, aquí alguien puso CO2, puso 120, aquí abajo alguien puso 120, alguien manda un 777. alguien mandó un 30 ahorita, y como pueden ver, todos, sin importar qué parte del mundo, nos están llegando los mensajes o los valores, ¿verdad? Pueden poner texto o números en este caso, pueden poner un cadena de string incluso, nadie dice que solo usamos JavaScript, podemos combinar Python, con javascript y también con unos JS clientes y con el circuito y con otras cosas y podemos empezar a hacer conexiones que tal vez sean muy difíciles realmente mi no es solamente para usarlos con páginas web o circuitos también es para poder ser en tu backend tienes que conectar dos sistemas que están en diferentes lenguajes y los puedes combinar e incluso aquí pueden ver que el tema es temperatura no necesito mandar temperatura puedo poner aquí amigo le digo hola voy a enviar aquí el valor y si llegan a la otra consola ahí también llega ahorita el valor amigo, ¿por qué me llegó amigo? Porque estoy suscrito a todos los temas que sean de ALSOE Pleca. Ahí pueden poner ustedes una estructura para poder manejar los sensores. Digamos, aquí guardan los sensores de Arduino, aquí mando los sensores de, de la casa, aquí igual los sistemas. Si no, con un solo servidor pueden mandar mensajes de un lado a otro súper rápido y eficiente. Llevamos dos lenguajes. Veamos otro lenguaje más. Porque la cosa es: con más formas, vean ustedes que funciona esto. Y yo voy a rezar esto, porque pueden seguir mandando mensajes ahí. ver, bueno, ¿qué tengo después? Tenemos Python. Python es un lenguaje que a un montón de gente le gusta. A mí también me encanta. Y tengo un par de sistemas levantados en él. Voy a mostrarles ahorita el código, cómo sería en Python. Y es un montón de líneas, que son tantas líneas que tengo que hacer zoom. Sí, esas son todas líneas para poder mandar información vía MQTT, que también es lo mismo. Y lanzamos la librería que se llama MQTT. Si quieren ver cómo se instala estas cosas, vean los videos, por favor. No voy a explicar todo esto porque no voy a estar aquí como tres horas. Los compañeros me van a demandar y me voy a empezar a golpear. Levantamos el cliente, como todos, igual. Levanto un cliente, cada lenguaje cambia un poquito las líneas, pero es igual. Me conecto a test.mosquito. Aquí lo pueden cambiar también con su servidor propio, que también hay un video en mi canal de cómo aceptar servidores propios. Y mando, en este caso, a resolver pleca temperatura y mando el valor. Voy poner aquí otro valor. a sub al canal de Chepe Carlos. Y si lo salvo esto, y lo voy a ejecutar ahorita, voy a usar Python, obviamente, porque estoy usando Python. Ahí tengo la carpeta, me porté bien hoy, y voy a usar Python 3, y voy a poner demo publicar. Le doy Enter, y se publicó. ¿Dónde cayó? Bueno, vamos voy a abrir otro terminal, y voy a hacer Python 3, para suscribirme, no, Python 3, demo, le doy Enter ahí, y si el otro terminal envía un valor, ella también recibe aquí Suscríbanse al canal de HP Carlos soy un descargado ah, y también podemos también tener sistemas para hacer pruebas en con la consola en esta consola tengo yo el comando de mosquito que en bajo sub para poder escuchar ahorita los mensajes que llegan pongo igual el servidor que es test.mosquito pongo el tópico pongo los puertos y este momento es el puesto de depuración por lo cual doy enter acá y aquí empieza a mostrar todos los mensajes que han llegado si yo vengo ahorita y publico un valor también, también en esta consola que está en el otro lado del mundo, puedes decirlo, también llegando la información. Y si me voy, también hay herramientas gráficas. Aquí tengo una herramienta gráfica que está suscrita a ALSLV. Y aquí estoy viendo el mensaje que ustedes han estado enviando. Pueden ver ahí que dice hola, hola chepe, un NAM. c2, también mandó un cero 120. Alguien mandó viva chepe hace un rato. Y si alguien mandara un valor, también podemos ver eso. Y si los valores fueran números, podemos graficar con el sistema que está por aquí abajo podemos ir graficando para haciendo depuración obviamente lo genial de Microsoft es lo rápido que podemos hacer los proyectos lo sencillo que es y cómo podemos empezar a conectar sistemas ¿verdad? no solamente Python con Python o en las dos computadoras podemos conectar a Red y también como digo pueden poner contraseñas que es algo muy importante y credenciales y llaves para que todo sistema esté seguro y podamos manejarlo y ya vemos tres lenguajes de programación bueno, 12, no está esto y aquí básicamente lo mismo. Veamos uno que tal vez le gustaría ver, que es cómo hacerlo con un circuito, cómo hacerlo con una plaquita o algo que tenga LED, ¿verdad? Porque los LED son bonitos y queremos controlarlo. Este no es algo para ustedes, básicamente, esto es algo para mí realmente. Y necesitaba yo monitorear, pues estoy grabando. Como se dan cuenta, hasta la altura del partido, yo grabo videos de YouTube. Hola, si no lo he dicho. Pero yo grabo videos y aquí tengo mi programa de grabación que es. OBS, tengo todas las escenas ahí donde estoy moviendo las pantallas tengo a la, a la mano un teclado que tengo botoncitos para cambiar entre una y otra, ah, tengo uno para hacer zoom cuando estoy buscando aquí algo Está es genial, me gusta un montón hacemos en vivos, genial, todo genial cuando estoy grabando se me olvida o me ha pasado que se me olvida que estoy grabando y termino las tres horas y le digo a mi editor, vamos, necesito que edite estos videos para el lunes, y me dice ¿Qué pedo? no hay videos grabar se te olvidó hacer clic en el botón de grabar o grabaste es equivocado un montón de cosas bueno creé este arduino este circuito que es un esp 32 hice un esp 32 para mandar mi información y les voy a mostrar ahorita el código de cómo cómo funciona porque pueden tomarlo como referencia en este caso uso python para tener el servidor y si lo veo por acá vamos a ver si lo encuentro ahí está la, el, el, el mensaje y si yo lo doy algún un botón dice ahí o ve si está conectado yo estoy grabando. Y si le doy a grabar, dice OBS. Ya dejó de mandar. Grabar. Y me pongo a grabar porque quiero que esto lo voy a editar después. ¿verdad? Me voy a ir ahorita al Arduino. Veamos que llega a él. Aquí está el código. Ya se lo voy a mostrar y va a ser lo mismo. Lo estoy recalcando para que vean que todo el lenguaje, sin importar donde estés, es así de simple. Solamente se conectan, envían. Conectan, envían. A ver acá. Aquí está el Arduino que estamos ahorita trabajando. Y ahí llegó ahorita que está grabando. Voy a dejar de grabar voy a tocar el botón que tengo aquí el botón, este botón para dejar de grabar bueno ahí está en el mero límite del, del sistema ahí voy a volver a la pantalla esa para ahí dejar de grabar dejar de grabar el led que está aquí en mi circuito se, se apaga y cuando toco el botón que es ese se enciende no se enciende cuando mando la señal se enciende cuando el servidor o el web socket que tengo conectado con el con obs reacciona la señal y dice ah sí ya no estoy grabando porque no importa que no sea hace botón Puedo tener también yo, vamos a ver. Puedo, cuando doy clic aquí, deja de grabar. Si sí, estoy seguro que quiero dejar de grabar. Ahí se apagó el led ahorita. Y si enciendo acá, también empieza a grabar de nuevo. Juan, no sé cómo va a ser con tanto video acá como tantas pedacillas que he hecho de estas cosas. Perfecto. Veamos el código. Porque lo importante aquí es el código, gente. Ya se van sin el miedo, ya entienden cómo funciona. Ya pueden decir, ya sé lo que es mi cuté. una gran mejora. Me salió equivocado, este era que aquí ponía Este código, como siempre lo ponía. ¡Soy trauma ¡Ay, Dios mío! Ya pensaba que era un video de YouTube que estoy grabando Yo, yo siempre está en la descripción en, en la página de noche de programación Tengo problemas, yo un psicólogo Este código funciona tanto para el SP32 y el 826 son dos placas que es básicamente lo mismo, pero son diferentes. Y son una parte de otro En vez de hacer dos videos para cada placa, he hecho un código que funciona una para ambas. Si quieren aprender de electrónica, circuitos, formación. De una manera más avanzada, porque no lo pongo cosas fáciles, pero lo genial que funciona. Porque si quieren aprender de esa manera, uh, recomiendo que vayan a ver mi serie de... Ahí tengo esos videos, tengo... estamos esperando publicar muchos. Y tengo aquí para multiple hardware. Una forma para automáticamente... Tu código detecta que aún está subiendo. Estoy subiendo un Arduino, estoy subiendo un SP, estoy subiendo un, uh, a un, ¿cómo se llama? un pingüino. Otros hardware ahí que podemos tener. No, aquí detecta automáticamente. Y tenemos la librería que adivinen cómo se llama. A quien no adivina salvajemente se llama MQTT también. <risa> todos los lugares se llama MQTT. Y ponemos el servidor o el broker que se llama test.mosquito. Igual como todos los lugares que hemos visto se puede poner contraseña y usuario. Como este es gratuito, no tenemos nada de esas cosas. Y sepan que yo también tengo mi propio servidor de mosquito en mi propia casa, por lo cual no quiero que ataquen mis cosas. Y ya voy a enseñar cómo funciona esto. yo está muy genial. Cuando busquemos la línea donde nos conectamos al servidor, que como supondrán es súper compleja y difícil de utilizar. Aquí estamos. Le damos cliente, punto, conectar, Y les damos en este caso con qué nombre quiero ponerle yo a mi circuito, que se llama Habitado, un SP y un Bajo Carlos. Y nos suscribimos o empezamos a escuchar temas. Igual en todos lugares nosotros podemos suscribirnos a un tema específico o a múltiples temas. En este caso, como este chamaco solo está pegado para hacer una cosa, solo estamos conectados ahorita a ARSLB, placa, monitor, guión bajo, SP, OBS. No quiero que escuche estos temas de otras cosas, no te importa a ti, quiero que escuche solamente este tema. Y cuando se conecta, como este sistema es, bueno, es la tema de tonto, ¿verdad? Yo desconecto y conecto, ya no le llegó el mensaje. Por lo cual, al principio o sistema de arranque, manda un, un mensaje al servidor, así, "Ey, hey, servidor, ¿Cómo está todo? ¿Está todo bien? ¿Hay un fallo? ¿Hay una explosión nuclear? Aquí preguntó y le preguntó, mira, estamos grabando ahorita, está conectado, no estamos haciendo ni un en vivo en YouTube, ni un lado por ahí. Y está genial. Puedo ver yo al LED. Ni esto me ha salvado de mí. Estoy tan indio, pero tan indio, pero tan indio. Disculpen a los indios. Y aún así se me va, se me va la onda. Chivo, usamos ustedes ¿Cómo vamos a solventarlo? Tengo comunidad, como digo, sea al Discord. Tengo ahí un, unos compañeros que me ayudan a hacer un montón de cosas muy épicas y le agradezco al dinero Juan y otros compañeros para hacer cosas. Y mi compañero me ganó incluso. Se ve más el de él. ¿Dónde está? ¿En qué, en qué canal de Discord está esto? Vamos a ver. Aquí en tu proyecto mi compañero ha publicado su circuito, que es básicamente el mío. Todo lo que me ganó él, le, le puso unos papelitos y un cartoncito y se ve, se ve bellísimo. Y ahorita a distancia, sí. Él al otro lado del mundo tiene los mismos estados y él me está vigilando que está grabando. Incluso aquí me está hablando él y me decía él cuando estamos grabando y me está diciendo chepe no está grabando chepe no está grabando y yo archivo, ah, es porque le mando vía señal vía mqt a él allá en méxico que mi editor es mexicano vamos a ver hablemos del monstruo que está justo atrás de mí cómo funciona este fondo porque ahorita si ustedes en el chat ponen color rojo color azul color verde o algún color el sistema va a cambiar Esto Solo para quedar claros, voy a probar, uh, hacer un experimento ahorita. Solo para que veamos por acá, voy a poner aquí a uh, color fondo. Y voy a poner hashtag a uh, FF00FF, enter. Y se va a poner ahorita mi fondo de color morado. Se ve lindo. Vengo acá y les voy a mostrar el sistema que tenemos acá. Y también aquí dice que Chepe Carlos, que soy yo, ha mandado ese color. Me mentí. Aquí abajo también llega mi sistema, que tengo color y yo chepecarlo mandé, aquí tengo otro comando que ustedes estaban mandando en el transcurso de la sesión aquí está Gabriel que mandó un color y si yo hago clic acá, también hace algo como similar a lo que hace stringer, que te muestra dentro de la pantalla un mensaje, y yo también puedo venir a hacer aquí, me gusta esa parte puedo venir, así tomar presente puedo quitar los mensajes si quiero, puedo mandar los mensajes y si alguien está aquí en un lugar físico, también puedo poner aquí puedo poner mi nombre, chepecarlo, hola mundo y pongo acá y también llega estar arriba también aquí abajo llega ese mensaje ahora, ¿cómo funciona esto? si es que lo encuentro, ahí está tengo aquí un bot hecho en Python el cual está monitoreando a YouTube si alguien me manda un mensaje justo ahorita tuvo que caer el servidor revive jodido, revive curso robótica mandó FFFF ahí llegan los mensajes y de aquí lo estoy mandando vía MQTT a cualquier otra página en el mundo y el fondo que tengo acá es un sitio web que también se los puedo pasar ahorita lo tengo público por si alguien quiere utilizarlo y lo quiere utilizar para sus proyectos. Vamos ahorita a darle a GitHub, a SLB, fondo OBS. Y este fondo no solo tengo ese fondo. También tengo otros algoritmos que tengo escritos ahí. Ahí poner uno de estrellas que es un poquito más como épico. Igual también podemos controlar los colores o animaciones que tienen él también, ¿verdad? Y les voy a pasar a través de compañeros del, del, del evento, me ayudan. Y pasan este link a través del chat. Enten por favor a ese link y voy a mostrar como ya quedamos mq 3 es poderoso es genial voy a controlar todas las páginas que se salgan ahorita del fondo por todos lados mandando la información incluso el mismo chat va a controlar no solamente mi fondo y esta página sino sus páginas que abran por ahí Comentarios, si tocan la pantalla como estoy viendo que están tocando todos reinician el sistema de todos porque ven que está reiniciando cada rato es porque ustedes están tocando el botón si yo mando un color ahorita voy a mandar rojo se cambia todo y si alguien en el chat de youtube tocara o mandara un valor Cómo tener, yo tengo acá um, me enseñan un momento los colores a la mano, porque puedo mandar los colores que yo necesite, tengo ahí rojo amarillo, azul también tengo los colores base debería quitar la función de que toquen la pantalla <ríe> para que va a explotar esa cosa, gente déjenme de tocar la pantalla, veamos cómo se ve el algoritmo, pero vuelvo a cambiar para que veamos otro, este es uno que no, no han visto ahorita ese me gusta mucho, ese usa un ruido gaussiano que es algo que es sumamente épico y aún no he hecho video aún de eso debería ser un video pero siempre me olvida y podemos ver por acá quiero ver dónde puedo ver la información y si yo abro la consola acá también la podría usted decir que en la consola en sus lugares ahí están viendo los mensajes que están llegando ahora ahí llega ahorita que reiniciamos el algoritmo está llegando que manda información Salvador mandó un, un, un color Que es el como un verde creo yo que, que he puesto ahorita por ahí Voy a cambiar el algoritmo, tengo otro más Tengo diferente fondo, realmente tengo un montón aquí Todos están puñando la pantalla Como no hubiera un mañana Yo imagino A al, al al, los niños no toquen la pantalla Y ustedes así, todos, todos así No estoy seguro si es uno de ustedes Que está haciendo esto Son todos al mismo tiempo Ay me estoy disfrutando de esto quiero ver ahorita voy a entrar a mi servidor gracias por te has suscribir gracias por apoyarnos y bienvenida a la comunidad vamos a ver ahorita voy a entrar a un servidor que tengo ahorita levantado que también es de mosquito es una Raspberry Pi que tengo aquí a la vuelta de mí para poder trabajar este servidor lo tengo local no tengo que preocuparme porque lo voy a utilizar o me voy a utilizar a trabajar esta es una buena manera para empezar cuando estamos trabajando haciendo proyectos levantar un servidor ya sea en tu máquina windows en tu máquina linux en tu Raspberry Pi. Y todos los sistemas en tu red pueden utilizarlo. También va a haber un video en el canal no hay un video aún Soy un poquito lento para hacer videos. Mucho me obsesiono con dejarlo lo mejor, ser, lo mejor. <risas> Ay me llega lo que ponen en el chat Ah, déjenme ir a poner eso ahorita Voy a ponerlo en la pantalla Ponen ahí el compañero Ataque negación de servicios de chepecar lo Vamos a poner, van a atacar mi servidor La cosa es que tengo que mandar un montón de data para poder atacar Déjenme mostrar ahorita ah, Al principio mostré que también existía la consola verdad, Para poder Voy a poner esto con un poquito de no, pero, Ven acá. Estoy suscrito ahí a luego. Me voy a suscribir a todos. Le voy a dar enter. Y van a ver un montón de mensajes que salen, gente. Vamos a ver ahí. Cuidado, no me dejaba. Ah, lo prohíbe ahora. Eso no me lo podía. La vez pasada cuando me suscribí, empecé a salir un montón de cosas y explotaba esta cosa. Me está Bueno, tiene sentido. La mala se ha puesto a, a evitar que haga esta locura. Gracias a la compañera o el compañero Alejandro. Eso un... Repasemos lo que hemos visto. MQTT es un protocolo que te permite mandar señales de un lugar a otro súper fácil, súper rápido, súper eficiente y te permite para sistemas de electrónica o IoT, robots, actuadores, todo esto que ustedes utilizan pueden mandar señal vía MQTT para servidores, para mandar información de un lado, jugando con el fondo. ¡Ay, Dios mío! ¡Yo disfruto! Ah, déjame poner el fondo de otro color porque se ve más chivo, quiero ver, creo que tengo un morado por acá, se ve chivo Mario Morado, ahí está MQTT permite, puedes usarlo de manera fácil, puedes tus sus propios servidores, hay un montón de soluciones para servidores Algunos compañeros han puesto uno en el chat que está muy interesante, el que yo he usado o el que más comparto es Mosquito Y pueden utilizarlo para hacer cosas divertidas como esto que están viendo aquí atrás o cosas formales y trabajar para proyectos Muchas veces cuando tengo servidor me dicen, bueno usamos Bluetooth, usamos algo así, mira, MQTT, esta cosa, MQTT, ¿quién le MQT, gente? Les mando los videos y después sí, MQTT es más fácil Porque es bien sencillo para hacer proyectos Si quieren aprender de esto, por favor busquen en YouTube MQTT Yo sé, me salió bien largo Y posiblemente sea el primer video que salen Si no, busquen el canal de Chepe Carlos En YouTube y acompáñenos a aprender un montón de cosas De tecnología robótica y cosas más interesantes Que sé que les va a ayudar Si han disfrutado y han jugado con el fondo Me deben una suscripción Es parte de las leyes, no creo Pero sería muy genial de mi parte Que y apoyen a crecer más la comunidad más que muchos de ustedes veo que están muy interesados soy Chespe Carlos de A El Sol nos vemos en la siguiente conferencia adiós y <ríe> sí cuando con el fondo era usted verdad ya ya paró era usted verdad no no no no no éramos nosotros <ríe> pero nosotros <na>, dice pero no se pasaron <ríe> ahí todos todos locos, la verdad, soy muy padre y increíble plática, la verdad, 100 de 10. <ríe> ¿Qué te pareció a ti, Felipe? Me pareció muy interesante, de hecho, yo, Me debo nada. confesar, que sí estuve jugando allá. Sí, es que, o sea, es, es muy interesante como que algo que vemos. Es visual, Ajá. es, visual. es sí, la sí, mejor forma sí. de aprender, jugando, siento yo, experimentando. Y me llega, siempre me trauman. Alguien puso el fondo negro. Son de los míos estos. Este es de mi comunidad. <risa> Pienso que falló, no no ha fallado. Han puesto el fondo negro y el color negro al mismo tiempo. O sea, lo puedo responder, joder, de <risa> Qué bárbaro. Pero, pero sí, realmente. O sea, es algo que no, no vemos mucho. Pero ayuda muchísimo. O sea, tan siquiera de que para jugar un rato, para divertirse. Pero. Si lo llevan a otro nivel, o sea, pueden hacer un... Esta, les esta la la acabo de enseñar cómo hacer cualquier proyecto de IoT ahorita. Ya uh -huh. enseñé cómo, cómo con, conectar páginas web, servidores, clientes, circuitos, solo con tres líneas en cada uno. Pueden conectar cualquier cosa que se les ocurra. Y si ya saben todo, bueno, saben la mayoría de las cosas ya. Tienen código si es, no lo, si es que lo hacían ir a copiar y pegar nada más. Así es. Así es fácil se pueden aventar algo tan cool como lo que vimos hoy. Ah, este algoritmo no es 3D. Estos son algoritmos, no son, son códigos, pero está hecho en un sitio web usando una, un lenguaje llamado P5, que también tiene una serie. Este no es 3D, este es 2D. Y vamos a ver cómo fuera 3D. No sí. he hecho video de ese aún, pero sí es divertido. Sí da la sensación de ser 3D. Se siente, se siente, como 3D. Sí. Es 2D. Están dos proyecciones nada más. Este, bueno, aquí Víctor pregunta, ¿curso completo MQTT No JavaScript? Víctor, no no es de mi servidor. Bueno, gracias de antemano por la publicidad sucia. De antemano me gusta, gracias, te agradezco uh -huh. un montón. Ah, muy pronto voy a hacer un curso, un curso completo, no, voy a prometer un solo porque quiero hacer el curso MQTT, que la gente que lo lleve y lo, y lo termine va a aprender todo. Como no sé qué lenguaje saben ustedes, este me preguntó Python, el otro me no JS. Voy a incluir todos los lenguajes que conozco, o los más populares, y todas las soluciones y proyectos. Obviamente, si quieren aprender Microsoft, en el canal YouTube siempre tendré cosas públicas para que todos puedan aprender. El curso es una manera sucia para ganar dinero y poder comer, ¿verdad? Que creo que todos necesitamos comer en esta vida. Ay, Dios mío. Pero sí, muy pronto esperaría este año lanzarlo, por lo cual estuve yo desde antes planificando, miren, MQTT, alguien lo tiene, se lo voy a robar. Bueno, ya está robado. Ya soy el dueño número uno de MQTT en... en y estoy ahorita robando otro. Quiero ser el número uno de Machine Learning. Estoy en como número 50 ahorita. Estoy no. en número 50, pero ahí voy a ir cerca. <risa> ahí vas, ahí, ahí vas. ¡Ey! Eh, hay canales que hacen muy bien el contenido y en español lo malo es que falta gente que, que comparta. ¿verdad? Y me gustaría poder hacer eso y compartir con todos que quieren aprender y y sigue quedando cosas espectaculares, pero siento yo. Sí, la verdad, sí, es, es muy importante el, en compartir un poco de lo que sabemos, ¿no? Porque, pues, hay muchas personas que no tienen las herramientas para, para buscar o para ir, no sé, a una biblioteca, comprarse un libro o pagar algún curso. Este, y, y, pues, sí, son, son, son estas pequeñas cosas que nos ayudan bastante. Y, bueno, aquí John Ramos... Nos cuenta que estuvo súper increíble, que tampoco no sabía que se podían hacer estas maravillas. La verdad, yo tampoco sabía que se podían hacer estas maravillas. Cuando uno dice IoT, dice, oh, por amor a Dios, qué difícil IoT, voy a aterrar el me mejor. No le pongo un botón y enciendo aquí, y me levanto yo a apagar, encender, No, ah, por sí. IoT, utilicen esto y van a ver un montón de cosas geniales, ¿verdad? Yo tengo la luz de mi estudio utilizando con MQTT, con el celular perfectamente puedo encender y apagar algo, ¿verdad? Y eso son cosas que se pueden hacer muy, muy fácil. Wow. También preguntan que si se puede en lenguaje C. Uh, en Arduino mostré yo la implementación de, eh, de C. En Arduino también está C puro. Y como pueden ver en la página oficial de MQTT, también están un montón de implementaciones. Me han pedido muchas implementaciones más que no tenía yo. React, quieren haga un video de React. ¿Quieren crear un video también de Angular? Voy a hacer videos de esos. En la comunidad me lo pide y a mí me toca jalarme, dividirme. Últimamente me toca hacer uh, un uh, No sé si puedo ser, Creo que tengo un poquito de tiempo, tengo 10 minutos. Voy a usar ahorita policía sucia. Esto es súper sucio. disculpe. Aún para mí. Uh, hay una cosa llamada miembro en YouTube, ¿verdad? Que te permite que tú puedes donar dinero a los creadores, ¿verdad? He visto que la, muchos como creadores de la comunidad han, crean que le dan dos videos antes, ¿verdad? Lo que he hecho yo es que estoy creando series completas y se las doy a los miembros, aquí pueden ver, y así me obligo a terminar las cosas. No sé, a usted le ha pasado que empiezan un proyecto y después de las semanas lo tiran, empiezan otro proyecto y lo tiran el otro también. No, aquí me estoy obligando, digamos, ahorita me han pedido que termine la serie de P5, que es, un, que es lo que uso para animaciones animación extra. Esto es uso P5. No, porque tengo un montón de series tiradas. Incluso, um, como se dan cuenta, yo no, uso, no soy usuario de Linux, pero uso de Windows, he usado de Linux. Y soy número uno en algo de Windows. Súper raro, de momento. Uh, pueden buscar, si quieren también pueden buscar ahorita, si quieren ahí. Um, instalar. Aquí en Windows. Mi video número uno en Windows. Tengo un tema en Windows que soy el número uno. Y esta serie está dando nada. Los miembros ahorita me están diciendo qué es lo que quieren que yo grabe y estoy intentando grabarme. Tengo ahorita como seis o siete miembros, cinco miembros, y a ellos debo que podemos ir avanzando. Alguien que apuntó mi canal de YouTube. Mira, para llegar, abren YouTube y ponen MQTT. Copien el tema de la conferencia y lo peguen. Eso es genial. No saben cómo es divertido. Puedo decirles, si esa, esa broma. Me gusta, me divierto un montón. Yo sé que no soy el mejor del tema, pero sí siento que es. Me, me expreso o enseño de manera que la gente entiende. ¿verdad? No. Sí, es muy diferente cuando te gusta algo y lo explicas, te diviertes. Y pues sí, es muy diferente, ¿no? El cómo se recibe. Pero para la gente que aún le cuesta hacer eso, les paso el link a mi compañero porque se los pegan por ahí, ¿verdad? Claro. Como, ¿Quién dice que no va. se los pego. Tengo una, unas macros hechas en Python para poder pasar los links. Así de, de manera descarada. De ¿No se te monta preguntas? <risa> sí. Um... Sí, aquí Víctor Medrano pregunta, ¿qué ventajas tiene usar MQTT sobre otros protocolos? ¿Existen protocolos más seguros para IoT? Existen diferentes protocolos. MQTT también es seguro. Puedes poner credenciales, llaves y, y también token de acceso para manejarlo. Hay diferentes formas. Aún no hay un estándar global para todo. Y MQTT puede correr sobre mayoría de cosas como Node.js, JavaScript, también sobre el One. Lo genial de MQTT, que mostré tal vez un poquito al principio, te recomendaría que volvieras al ver el video un poquito más atrás, es que no es tan molesto, trabajoso, como usar una request API o utilizar HTML. Vamos a aquí estaba la... No, la cerré. Porque quiero mostrar, ¿dónde estás, amiga mía? No tengo que posar tantas ventanas. A ver, vamos por un paso. Aquí está. Como mostré hace un rato... Se me olvida compartir la pantalla correcta. Ah. En vez de utilizar un request o mandar una página web, que es una manera que muchos aún, aún enseñan en videos, hacer un GET. Esto es muy costoso porque el tú tiene que abrirlo, tienes que mandarlo, cerrarlo. MQT es muy liviano, y que solo mandas el byte que quieres mandar información y qué versión de MQT envías. Nada más. Es eficiente, es rápido. Hay otros protocolos que he estado viendo, pero ninguno es tan rápido, tan aceptado y que ya tiene un montón de compañías que lo apoyan. ¿verdad? Como ven... Hay librerías para casi todo. Y si me encuentran un lenguaje que no sé, creo que bien lo mandan a implementar en la misma semana. Porque yo que sepa, no he encontrado ninguno. <ríe> me llega. <ríe> Alguien puso un bot fin de semana de cada punto 2.0. ¿Quién fue este descarado? <ríe> no eres tú, Felipe. Vamos a ver. Vamos a, vamos a buscar la IP de Felipe. Vamos a ver quién aquí la tiene. Y lo ha puesto en un ciclo for, creo yo. Porque veo que te mando cada rato. Ay, Dios mío. Hablando de eso. Recomendación, vean todos estos eventos, esta conferencia, otros compañeros de la comunidad van a, a hacer videos muy interesantes y les, espero que nos puedan acompañar. Ahí voy a estar también yo en el chat, vigilando. Sí, muchísimas gracias. Y sí, vamos a tener más pláticas igual de interesantes que la que nos compartió Chepe. Eh, y pues, ojalá les, les guste, les interese más el formar parte de todas estas comunidades ¿no? porque pues somos varias que ahí nos vamos juntando sí, y compartiendo poco, poco. conocimientos ¿no? así es y pues eh, Chépete queremos también hacer llegar un reconocimiento por este acompañarnos y un pancito con café <ríe> así es este por pues por tu participación con, con tu plática eh, que eh, estuvo súper increíble, súper interesante. Eh, esperamos que, que te hayas, bueno, sabemos que te divertiste mucho. <risas> y, y esperamos seguir en contacto contigo, que sigamos haciendo más, más comunidad. Por supuesto, cualquier otra actividad que me puedan invitar, me encantaría. Tengo un par yeah. de temas que también serían divertidos por compartirlo con ustedes. Claro, muchísimas gracias. Igual también nosotros estamos ahí para cualquier cosa. Este, y pues muchísimas gracias por, por estar aquí y también por acompañarlo, no, acompañarnos la media hora antes. Dije que necesitaban ayuda y dije, bueno, ya vengo se el paño, nada más. Sí, muchísimas gracias. Verá que estuvo interesante la conferencia. Esto no es un repetido de todos los videos. Si quieren ver otra conferencia, recomiendo que vayan a verlo ahí.